Esta semana pasó algo que jamás se pensaba que iba a pasar. Y era, si ustedes recuerdan hace 15 días atrás, Estados Unidos no quería saber nada de Maduro. Y de toda esa mano de vagos, nada. O sea, las sanciones seguían y estaban era ahí al piso. Pero, como entró el conflicto en Ucrania, entonces se ve involucrado Rusia con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Rusia quiere invadir Ucrania y quiere acabar con Ucrania como sea. y Estados Unidos ya con la comunidad internacional entra a defender a Ucrania y cuál es el problema, que comienzan las sanciones de parte del gobierno americano hacia Rusia entonces comienzan a apretarle el cinturón al Kremlin, perfecto, hasta ahí vamos bien pero ahora el Kremlin también toma represalias al asunto y comienza a cerrar el grifo del gas y del petróleo entonces entra el primer problema grande que es el del gas hacia Europa y el segundo grande el de petróleo hacia Estados Unidos. Entonces la cosa comienza a ser duro para ambas partes. Cuando nosotros decimos que hace 15 días Biden no quería saber nada de Maduro y esta semana como por arte de magia le dio por decirle que hubo parcero? ¿Qué hubo amigo? ¿Qué hubo colega? ¿Qué hubo mi estimado? Necesitamos sentarnos a charlar. No importa cómo se haga. A mí personalmente me da asco que pasen esas cosas así, porque eh, ahí es donde prevalecen más los intereses que los propios ideales. Pero esto podría conllevar a una paz momentánea y a una salida de la crisis de Venezuela. Y entonces ahí sí tomaría importancia porque realmente los que se están viendo beneficiados en este caso sería la población venezolana. Y eso sí sería un aplauso grandísimo para que esto se diera. ¿Por qué? Porque si bien sabemos nosotros los últimos 20 años los que la han pasado mal Es la población más vulnerable La población que de pronto no está de acuerdo con esas dictaduras La población que quería seguir viviendo común y corriente Que es lo que se pretende en todas las, en todas las sociedades A mí me causa curiosidad ver los jóvenes de hoy en día Cómo aplauden siguen un esquiadismo disfrazado de un socialismo barato, donde lo que prevalece es la fuerza, el poder y los demás que se jodan, vemos las eh, experiencias, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, eh, Chile, Argentina, Cuba, y más sin embargo no tomamos escarmientas, si nosotros nos remontamos hace muchos años, cuando pasó lo de Cuba, y estaba comenzando hace 20 años el señor Hugo Chávez, y les decían, ojo, porque esto viene igual que Cuba. ¿Cómo se les ocurre a ustedes esas bestialidades? Y no, eso lo negaban a capa y espada. Y ahí pasó, y están ahí. Lo mismo pasó en Ecuador, en Bolivia, ahorita se posesiona el, el de Chile. En Colombia están por lo mismo, Venezuela comiendo mierda, y, a, y Colombia antojado de un poquito, pero entonces... Vuelvo y digo, pero aquí más que esos ideales prevalecen los intereses y el poder y les voy a decir por qué Las dos caras de la moneda que independientemente a su ideología a ambas partes les conviene hacer negocios Tanto a Estados Unidos con Venezuela como de Venezuela con Estados Unidos Aún así Estados Unidos sigue sin reconocer a Maduro como presidente de Venezuela Pese a sus conversaciones sobre el petróleo Luego de los acercamientos de la vocera del gobierno de Joe Biden, James Saki, informó que la delegación de Estados Unidos que viajó el fin de semana pasado a Caracas habló con el régimen chavista sobre una variedad de temas, incluido el tema energético y la demanda para que Maduro camine hacia la paz en su país. Eso suena muy bonito. Vuelvo y digo, si eso llevara a una paz, no importa, no importa de qué, de qué formato que llegue, pero que llegue. Pero causa curiosidad que precisamente armen una pantomima. De paz cuando bueno, mejor me quedo callado. Esto está interesante y se pone cada día más candente y toca mirar a ver qué es lo que están proponiendo cada uno y qué es lo que va a dar uno, qué es lo que va a hacer el otro. Entonces, Estados Unidos le dice a Maduro: Bueno, suelte acá, y entonces el otro le dice, Yo le suelto acá, y usted que me suelta acá. Esto está interesante porque es arbitrario, pero es interesante. Pero antes de seguir, yo les invito a que se suscriban a nuestro canal, le den like, activen la campanita de notificaciones. Y compartan con todos sus amigos en las redes sociales, háganos saber sus comentarios porque gracias a ustedes seguimos siendo los chismosos del paseo. Sabemos de sobra que Estados Unidos tomó esta decisión no porque quiera hacer las paces con Maduro ni con cualquiera de esos vagos que tiene ahí en la cúpula. Nah. Lo que pasa es que el conflicto que existe en Ucrania daña directamente las relaciones comerciales entre el gobierno americano y el Kremlin, entre esas el abastecimiento de petróleo que es donde le nace la pata al cojo. Mientras tanto, la vocera americana Jen Psaki habló sobre la relación de Estados Unidos con Nicolás Maduro. La portavoz subrayó este jueves que Estados Unidos sigue sin reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela a pesar de las conversaciones entabladas para liberar a ciudadanos estadounidenses y para abordar la crisis del petróleo. Estados Unidos, aprovechando el momento, abordó el tema de los estadounidenses detenidos por el caso de Citgo, además de buscar una ayuda de parte y parte y sobre todo pensando en el pueblo americano la prioridad de nuestro acercamiento con Maduro a quien no reconocemos como líder de Venezuela el cual está deteniendo arbitrariamente a ciudadanos estadounidenses era traer a esos ciudadanos a su país, a su casa afirmó en su rueda de prensa diaria eso es lo que más o menos se da a entender que son los, las intenciones prioritarias de Estados Unidos en un principio de los seis detenidos dos estadounidenses fueron liberados el martes después de que una delegación de Estados Unidos viajara el fin de semana pasado a Caracas donde también abordaron la crisis energética desatada por la invasión rusa en Ucrania la delegada de la Casa Blanca Saki afirmó que la prioridad del viaje fue la liberación de los presos y que también se habló sobre una variedad de temas incluida la demanda ...para que Maduro camine hacia la paz en Venezuela y el tema energético. O sea, como dice la canción, le doy la casa pero chan con chan, esto es una mamadera de gallo. Pero vuelvo e insisto, si esto toca manejarlo así, pero esto lleva o conlleva a la paz del pueblo venezolano... ...para que vivan medianamente bien y medianamente con su economía medio estable... Pues yo aplaudo esa decisión, independientemente de las sanciones. Venezuela es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Si bien aclaro que de momento no hay una negociación sobre importar crudo venezolano a Estados Unidos ni para levantar las sanciones contra el sector petrolero de ese país. Bueno, eso es lo que se dice, eso es lo que hay y eso es lo que les comento. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estudia levantar parte de esas sanciones al sector petrolero. Vuelvo y digo, no te quiero, pero te quiero. Ellos dicen que no hay, de pronto no se ha hablado nada de importar crudo venezolano hacia Estados Unidos, pero se estudia levantar las sanciones del sector petrolero, precisamente. ¿no es? Blanco es gallina, lo pone se frita y se come, no puede ser más que un huevo. Levantar las sanciones del sector petrolero que impuso su proceder Donald Trump en el 2017 al 2021 para contener los precios de la energía tras la invasión rusa de Ucrania. Los acercamientos que hasta el día de hoy han sido infructuosos. No olvidemos que han pasado muchos años desde el tiempo de Barack Obama se ha tratado de llegar a ciertas negociaciones ¿por qué no se ha podido llegar a esos acercamientos? porque el señor Maduro tiene una particularidad él, él manda una delegación los manda de paseo, primera clase, buenos hoteles se hablan cosas muy bonitas se pactan muchas cosas pero al otro lado, aquí se está en una mesa de negociación y en otro lado él sigue haciendo las barbarias y las barrabasadas que suele hacer. Entonces se vuelve es un paseo de olla. Nadie está hablando en serio. Por eso las conversaciones no han tenido sus frutos. Han sido pérdidas. Los acercamientos que hasta el día de hoy han sido infructuosos. Las conversaciones entre Estados Unidos que desde el 2019 reconoce al opositor al único al único como presidente interino además legal ante la constitución al único que reconocen como presidente interino es al señor Juan Guaidó y el régimen de Maduro coincide con la visita a Washington de este juez del presidente de Colombia Iván Duque ese es otro chicharrón que hay porque Maduro, si ustedes sacan eh, la conclusión de los regímenes, ellos tienen una particularidad, inventar enemigos, inventar ataques, inventar, bueno, una cantidad de cosas. Aquí está diciendo que es que Duque quiere derrocarlo, que Duque quiere invadir a Venezuela. Yo me hago una pregunta, si Duque le está quedando grande Colombia, ¿cómo va a pretender ir a gobernar Venezuela? Eso sería absurdo. Pero según él, Duque quiere apoderarse también de Venezuela, entonces arman unas cortinas de humo para que eso, ante los medios de comunicación, desvíen lo que es realmente el problema interno que está pasando Venezuela y de la forma tan precaria como están. Por eso los acercamientos siguen infructuosos, más sin embargo, ellos siguen reconociendo a Venezuela como con un único presidente, Juan Guaidó. Para los medios de comunicación en el Congreso estadounidense, Duque rehusó opinar sobre el acercamiento de Estados Unidos con Caracas y afirmó que su país se mantiene y se mantiene a la raya una línea coherente de política exterior frente a Venezuela que pasa por condenar la dictadura de Nicolás Maduro. Lo que está queriendo decir aquí Duque, palabras más, palabras menos, es que firmen y hagan los convenios que quiera que él va a seguir en, el, en, en su posición de condenar a Nicolás Maduro como un dictador y que su gobierno es una perfecta dictadura y que la única forma que se acabe esa vagabundería es que se vaya Nicolás Maduro por allá, para la Conchichina, ya que están haciendo por allá Armando lotes por allá en la luna, por allá en Marte, que se fuera a vivir por allá. Eso es lo que hay y ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.